Lucha contra la corrupción. Luchar contra la corrupción en el marco de la austeridad, con actos simples y sencillos que reflejen el cumplimiento de nuestras acciones, denunciando hechos irregulares que se cometan en las instituciones públicas. Con transparencia y sin corrupción, estamos saliendo adelante. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.